I met you when I was just in key, And you were playing with me Venga va, repártete va? No, Es que no sabes puto repartir, <risa> va. <risa> va Anda que para esto saltáis clase A ver, final de parciales, habrá que celebrarlo Venga, Venga, sentaos que tenemos que hablar de lo del sábado Venga va um, Vale, pero rapidito que me cierran el estanco, eh pues a ver, os explico. La college party, ¿vale? Cuesta 12 pagos y podemos quedar a eso de las 11 en mi casa, ¿eh? Vale, a me parece bueno. 12 pagos, muy caro, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y por qué quedamos tan tarde? ¿Y si hacemos otra cosa? Tengo <coughs> un plan que puede estar guay. Pero a ver. ¿Más guay que el viernes pasado? Porque no sé si te acuerdas, pero teníamos a Jorge vomitando. Dios que risa. ¿Y eso te parece gracioso? Porque a mí no la verdad. Bueno, yo paso. ¡Eh, eh! eh espera, espera ya ¿cómo vas a pasar? que Si quieres nos vamos antes estoy yo, ¿eh? Pero a ver, no te pongas así. No seas rajada. Va, Cris, anímate, por favor. Bueno, me lo pienso. Venga, Venga que sí. vale. Va, ah, sí. Nada, no, pasa. No. Voy a por tabaco. Pero ya... espera, quédate. Bueno, espera, que te acompaño, que yo también tengo que comprar. ¿Cumbrar? ¿Qué coño le pasa? Ya no sabe divertirse, creo. eso es como que, no sé, en plan... Pero tú me entiendes, ¿no? Estoy loco. <risa> no, que es que estos siempre quieren hacer lo mismo. Eh, hola, perdón, ¿nos pones dos de la keys, por porfa? Sí, claro. Vale. Oye, por cierto, ¿qué plan ibas a proponer antes? Ah, ¿lo de foto? Sí. Que estos van a ir a una expo de Banksy de grafitis que podría molarme. ¿Y cuánto cuesta? Pues cinco pavos, creo. Mm. Bueno, es que... Son cinco euros cada uno. Sí. Es Espera, tía. Eh... Perdón, eh, es que al final no vamos a querer nada. Eh, muchas gracias. Don't you think we're always talking shit about